Este es un acústico y dice así. Hoy es el primer día, cada hora es más lenta. Porque no pude ver que poco a poco te empecé a perder. De saberlo a tiempo, volvería a serlo. Tengo esta sonrisa y me voy feliz sabiendo que Valió la pena compartirnos todo me amanecer y ver que aún estabas ahí Hoy me despierto y no veo tu rostro Pues te perdí, yo solo quiero verte feliz Si no es conmigo yo seguiré aquí Sabes que siempre estoy para ti, siempre en tus malas Cada día que pasa, quiero cerrar heridas pero Hoy te vi de la mano con alguien más Y no, no, no, sé que no somos nada Pero dimos la vida el uno por el otro Y supongo que si duele es algo normal Amé amanecerá aún contigo pena compartirnos todos siempre feliz hoy me despierto y no veo tus ojos y rueda algo hasta mis mejillas pues te perdí yo solo quiero verte feliz si no es conmigo yo seguiré aquí Sabes que siempre estoy para ti Siempre en tus malas Yo solo quiero verte feliz Me duele mucho pero sigo aquí Sabes que siempre estoy para ti Siempre en tus malas me duele mucho el ser feliz En tus malas